Buenas estresadas. esta semana volvemos con un nuevo termo de nuestro diccionario, que empieza con la letra E, de empoderamiento, como costumbre, buscamos el pero como no aparece empoderamiento, collemos y buscamos el verbo, empoderar, ups, este verbo no se atopa en nuestro diccionario, bueno, ¿qué llevamos a hacer?, entonces iremos a RAE, buscando narrar. O que nos bendiciendo acción y efecto de empoderar. Por lo que no nos queda muy claro. Así que vamos a buscar o que significa empoderar. Entonces, ¿qué es empoderar, según Barrae? Facer fuerte o poderoso a un grupo social desfavorecido. Este es Barrae, la verdad es que no se matan mucho Y digo este es porque mujeres, muertas, muertas, no me creas. En realidad, no sé a qué nos referimos, es la siguiente definición de Marcela Lagarde, que paso a leer. Es el conjunto de procesos vitales definidos por la adquisición o invención e interiorización de poderes que permiten a cada mujer o colectivo de mujeres enfrentar formas de opresión vigentes en sus vidas. Resumiendo, ¿qué es el empoderamiento femenino? Es un proceso que permite a las mujeres una mayor participación tanto. En su vida personal como social. Por lo tanto, lo que vaya a hacer es que tengamos una sociedad más igualitaria que permita el acceso a toma de poder y decisión de todas las mujeres. El objetivo de empoderamiento es el equilibrio en cómo nos relacionamos en sociedades, tanto hombres como mujeres. Hasta aquí el vídeo de hoy, aportamos a Próximo vez en nuestro diccionario con la siguiente palabra. Ciao